Desde luego la prevención, no en muchos, sino en todos los tipos de cáncer, debería ser la primera cosa a hacer. Es decir, la prevención primero, el diagnóstico precoz después y el tratamiento sería lo tercero. Es una pena que no se haga más esfuerzo en lo primero, en la prevención. En el cáncer de colon, que es en el que yo llevo trabajando 16 años, la vitamina D parece tener un efecto preventivo. Hay una enorme literatura, un grandísimo número de trabajos que indican en términos de epidemiología, en términos de población, que la deficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, pero fundamentalmente del cáncer colorectal. De manera que eh, los estudios desde hace ya dos décadas sobre cómo la vitamina D funciona, cómo puede estar eh, previniendo y quizá incluso eh, siendo útil para la terapia, pero sobre todo en la prevención del cáncer de colon, están actualmente... Eh, eh, ...muy de, muy en boga y son un, un campo de investigación muy activo. En cuanto a qué cosas deberíamos hacer para intentar prevenir... Eh, ...pues está claro que dentro de las eh, recomendaciones generales... ...para cualquier tipo de cánceres e incluso para cualquier tipo de vida sana... ...que es llevar a eh, no fumar, llevar a una alimentación relativamente... Eh, ...normal, lógica, sana, es decir, más frutas y verduras que eh, grasas o carnes rojas y evidentemente un consumo eh, moderado de alcohol, si es que hay alguno, es decir, las cosas normales, pues aparte de eso, eh, los datos, como dije antes, epidemiológicos indican que eh, impedir la deficiencia de vitamina D parece ser que tiene un papel también eh, importante. Los datos epidemiológicos son bastante llamativos. Lo que eh, falta para una confirmación definitiva es eh, tener las bases moleculares que permitan definir cuál es el mecanismo y por qué, si es así, la vitamina D tiene ese efecto protector.